Me gustaría comenzar este video de una manera diferente, citando una frase de Alexander Pope, poeta inglés del siglo XVIII, la cual cita lo siguiente Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Matamoros, Tamaulipas, una ciudad a la orilla del noreste de México, ciudad donde nació Diego Rivera. Al grabar este primer video me encontraba algo nervioso, por lo cual confundí los nombres de dos personajes de México, Diego Rivera y Rigo Tobar. Es por lo anterior que en el presente video poseemos un doble propósito, divulgar un gran lugar y atractivo turístico de Matamoros, Tamaulipas, el cual es el propósito mismo del canal, y a su vez expiar el anterior error mediante un video informativo sobre el museo y la historia de la persona. Comencemos con el video en sí. Rigoberto Tobar García, mejor conocido como Rigo Tobar, el Sirenito, el Músico Chiflado, Rigo es Amor, etc., fue un músico nacido en Matamoros, Tamaulipas, el cual experimentó con más de 8 géneros musicales desde la cumbia hasta el glam metal super parecidos, ¿no? grabó en Road, sí, el mismo estudio donde The Beatles grabó sus mayores éxitos ese estudio famosísimo de esa portada, de la calle donde se tomaron esa foto, etc. que, de hecho, hay ciertos requisitos para poder rentar dicho estudio no cualquiera puede solo un gran músico con mínimo un disco de oro ya ganado y con todos esos datos ¿Cómo no iba a tener un museo en la ciudad que lo vio nacer? Del río Bravo, hay una linda Matamoro, querido, nunca el Museo de Rigo Tobar en Matamoros, Tamaulipas es una iniciativa del gobierno de dicha ciudad en 2013 y el patronato de Rigo Tobar para preservar las tradiciones y la cultura de la ciudad, así como la trayectoria de este gran músico. En el museo cuentan con una biografía sobre Rigo, Fotos, estatuillas, sus discos, artículos que hablan de él, entre muchas otras cosas. Pero mi parte favorita del museo es que cuentan con gente muy servicial, amable y que se les nota la pasión al hablar de la historia del sirenito. He de decir que la primera vez que acudí no fue a grabar, sino meramente por turismo, conocer un lugar más de mi ciudad. Bueno, la ciudad donde actualmente vivo. Y la gente que estaba ahí nos dio un recorrido guiado bastante interesante, puesto que se les veía emoción al hablar sobre Rigo Tobar. No era solamente algo que desempeñen por un trabajo, sino que se notaba que lo hacían porque les gusta la historia de Rigo Tobar y les emociona la misma. Se nota la admiración que tienen, el gusto por el cantante y lo mucho que conocen sobre su historia. Es decir, que tienen escrito en una pared una mini biografía pero la señorita que nos dio el tour lo dijo todo prácticamente de memoria, si acaso volteó para verificar el, el nombre de la enfermedad y algunos nombres de sus hermanos, pero fuera de eso todo lo dijo de memoria, casi tal cual como se encontraba ahí. A más detalle podemos encontrar fotos de él, de su banda Costa Azul, artículos que hablan de él, su acta de nacimiento e incluso una proclamación del día de Rigotovar firmada por el entonces alcalde de Houston, Texas lista de Queen, inspiración para la taquillera película Bohemian Rhapsody tiene en el día de Freddie Mercury. También podemos encontrar la vestimenta que solía usar en sus conciertos, una estatua de cera, una enorme colección de discos e incluso un night track. Cosa que como buen adolescente de, de 2018 ni siquiera sabía que era. Entre muchas otras cosas, pero ¿qué te parece si lo dejamos pendiente para cuando puedas verlo en persona y conozcas la historia de este gran músico? De verdad te recomiendo ir puesto que... También tienen un mini documental poniéndose con sus canciones, un lugar donde te puedes sentar a disfrutarlas y muchas otras cosas muy interesantes sobre Rigotovar. Sin más por el momento, esperamos haber sido de ayuda para tu próxima elección en un museo al cual asistir, que hayas conocido más de Matamoros. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.